Primero voy a darles una base conceptual, de dónde viene todo este mundo de los cuales estoy hablando. Esto viene de un caballero que se llama W. Bardeming, ya que él creó algo que se llama el pensamiento profundo. El pensamiento profundo es decir, cómo yo logro que una organización libere la inteligencia colectiva interior. Y este caballero, estamos hablando de los años 40, el científico-matemático, estadístico. ¿ya? Pero este caballero tuvo un, fue tremendamente humanista en su forma de pensar y... De hecho, él estuvo fabricando, o sea, estuvo, no estuvo fabricando, estuvo trabajando en las fábricas de armamento norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que le pasó a Estados Unidos al comenzar la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos? Per por ¿cierto? Y implicó, imagínense lo que es perder una gran cantidad de armamento norteamericano. Y tuvieron que hacerlo de nuevo. Los gringos no tenían tiempo para mandar a la gente a la universidad. Entonces tuvieron que inventar un modelo que se llamaba el Work Based Instruction. Que quiere decir que íbamos a tener que formar a la gente en la propia fábrica. Y fue tremendamente exitoso. Ahora, por desgracia, Estados Unidos olvidó eso. Y lo curioso fue que este caballero después fue convocado a Japón. Y en Japón sí lo escucharon cuando terminó de hacer la reconstrucción. Y en particular, una de las personas que más lo escuchó fue este caballero de acá, Sematei Chigono, ingeniero jefe de Toyota, que creó un modelo que se llama el Toyota Production System, un sistema de producción de Toyota. Y el sistema de producción de Toyota... Es lo que se le ha sido llamado de vuelta a Estados Unidos cuando se redescubrió el modelo lean. Lean quiere decir magro, sin grasa, comparado con la gestión tradicional que sería gorda, ¿cierto? Que, que genera mucho desperdicio. Hay otro elemento importante que también viene de la industria manufacturera en Japón, que es lo que se llama the new new problem game de Takeuchi y Nonaka, dos científicos. Y ellos definieron lo siguiente: si tú estás haciendo proyectos de innovación, no lo hagas en una cascada no hagas que estos roles estén manejándose como si fuera una aposta, sino lo que hace es que como que si fueran igual que un Scrum. Y Scrum en, es como en el rugby, ¿cierto? En la posición donde está todo el equipo, junto. Esto fue el año 86, y 10 años después se plantea lo que se llama una metodología que se llama Scrum, que recoge algunos elementos de esto, ¿ok? Y que, junto con otra metodología muy importante, se llama Stream Programming, que parte del mundo del desarrollo de software y que funde este modelo de acá con los patrones de diseño, ¿ya?, Crean lo que se llama el movimiento ágil. Y hay otro tema interesante. Hay un matrimonio, se llama Mary y Tom Poppendiek que ellos lo que hicieron fue tomar los principios de Lean, los principios de Toyota, y, y hicieron la siguiente hipótesis. Si uno toma la forma en que Toyota trabaja y la traduce al mundo del software, uno encuentra que eso que aparece es la agilidad. ¿Ok? Estos principios del just-in-time, de ser justo a tiempo, de no hacer más allá de lo necesario, de estarse constantemente adaptando, de respetar a las personas también, que es parte fundamental del proceso. ¿ya? No este modelo fordiano donde yo y la gente son recursos nomás. A los agilistas nos carga que la gente sea el mismo recurso, son personas. Otro modelo, la modelo que Toyota gestiona su flujo de valor es a través de un sistema que se llama un sistema Kanban. Un sistema Kanban es un sistema que justamente implementa ¿ya? el justo a tiempo. Por ejemplo, les voy a implementar, ¿dónde, dónde nace Kanban? Entonces, yo nos va a Estados Unidos y se da cuenta que en algunos supermercados norteamericanos ¿ya? existía la siguiente práctica. Cuando una góndola quedaba a la mitad vacía, se generaba una orden de compra. Para ir a comprar, los, por ejemplo, se nos acaba la mitad de las Coca-Cola, vamos a ir a comprar las Coca-Cola. Y cuando llegue, la orden fue justo cuando se necesitó. No fue necesario tener una bodega de Coca-Cola al lado, sino que se pide just in time. Esa señal de relleno es... Una, una, una señal Kanban. Kanban significa tarjeta señal, es una señal de qué tenemos que hacer. Eso quiere decir que la pega tiene que suceder solo cuando se necesita, no antes. En el mundo del software hay unas estadísticas que dan miedo al respecto. Él plantea que de todo el software que, se, que está en producción en este momento, ¿verdad? alrededor de un 70% no se usa jamás. Y ustedes cuando tienen que mantener ese software... A escribir código o mantenerlo en un software, uno dice, o oh, no, yo voy a mantener solo lo que se usa, o estoy obligado a mantenerlo todo. Todo, ¿cierto? Y uno desgraciadamente no tiene una línea, un, un señalador que diga, esto no se usa, ojo. No, si uno ve código, ve código nomás. Eso es pura grasa. Y por último, acá en la Católica, ustedes tienen una, una mejor incubadora, ¿cierto? De Chile y de Latinoamérica se llama Incubo donde estamos aplicando este modelo, se llama Lean Startup. Lean Startup es fusionar lo que se llama... El descubrimiento de clientes con Lean. Quiere decir, descubrimiento de clientes quiere decir, vamos a iterar sobre el mercado y vamos a ir validando de forma experimental lo que realmente el mercado necesita antes de construir algo. La forma de hacer innovación tradicional era bastante cascada. Uno tomaba, no sé, por un millón de dólares de financiamiento y después venía el, ¡tarán! Cuando se me acabó el último, ¿no? ¿Y ahí viene qué pasa? ¡Oh, oh! La mayoría de las veces.